Primero se llamó Táquira, que era pueblo de barro, y enseguida pues, quedó Ráquira, pueblo de acerollas. La gente misma le puso el nombre propio a nuestras figuras, le puso las Otilias, porque la gente dice que son nuestra creación y que se parecen igualitas a nosotras. La alfarería, o sea, la cerámica, nace en Ráquir a través de nuestros antepasados cuando fabricaban muchas piezas para utensilios de cocina. Que vengan y conozcan ese proceso y conozcan todo lo que se sigue fabricando.